Lo que representó la vaguada, donde estuvimos acá dentro de la institución alrededor de 1800 damnificados, el hecho de haber vivido esa mala experiencia, donde murió cierta cantidad de personas, porque cuando menos los esperaba, este, se deslizaba un, un cerro y, y, y cualquier persona cualquier que estuviera en su casa quedaba tapiada y eso nos incomodó y nos preocupó. Ese riesgo que nosotros tenemos aquí latente, que es por ejemplo la, la, las inundaciones, eh, los deslizamientos, y bueno, y realmente estamos en una zona que es bastante eh, delicada en cuanto a lo que son riesgos, y no hay realmente una, una, una conciencia en cuanto a lo que son el, el, el bote de desperdicio, inundándolas de alguna manera y colapsando en algunos, en algunos casos, y bueno, haciendo cualquier cantidad de desastre con, con respecto a lo que es el las inundaciones acá descontroladas sobre todo. Y bueno, los amigos de Pecho nos vieron, como quien dice, nos dieron esa mano amiga, nos vinieron a, a, a aportar sus su conocimientos y nos colaboraron con los talleres, con la concientización, este, con herramientas útiles y necesarias para poder este, conocernos, conocer las debilidades, las fortalezas, las oportunidades y las amenazas sobre todo en las amenazas, es que nos enfocamos, nos o mejor dicho, nos enfocamos para poder hacer un trabajo un poco más eh, integral. para nosotros fue muy importante porque nadie se había acercado aquí a hablarnos del problema de riesgo que teníamos. Pues bueno, la planificación fue trabajar riesgo, cómo prevenir el riesgo en la Escuela Miguel Otero Silva. Esa planificación la hicimos todos los maestros para que ese aprendizaje llegara, a los alumnos. Este, empezamos igual que nosotros, dándole la parte teórica, que era un terremoto, que era un sismo, qué magnitud, qué diferencia había un sismo, un terremoto, este, y eh, cómo podíamos tratar de evitar preservar nuestras vidas en, en caso de, de que en nuestra escuela hubiera alguna, alguno de esos incidentes. A todos los profesores nos aportó, íbamos cada uno ¿verdad? realizando el juego. La primero ese lo realizaba sexto grado, luego quinto, luego cuarto. Consistió en realizar preguntas ¿verdad? y los niños respondían sobre, este, sobre los eventos, que sobre los eventos socionaturales. Nos los explicaron con maquetas sobre la tierra. Este, nos enseñaron sobre el núcleo manto y litófera. Nuestros fenómenos socionaturales, cómo debemos antes, durante y después de un terremoto. Hicimos exposiciones de las diferentes capas de la tierra y cómo se desarrollaba. Tenemos que mantener la calma y tenemos que salir en orden, con las manos en la cabeza, hacia un lugar donde no haya paredes, ni postes, nada de concreto. Lo aprendido por nuestros niños, nuestros estudiantes, el cómo salir en un momento de riesgo, en un momento de temblor, en un momento de, qué sé yo, de que algo suceda in imprevisto y ya ellos tienen ese conocimiento básico que han ido incrementando o como llaman, increciendo este, durante todo este tiempo ¿por qué? porque ha sido la práctica continua entonces, lógico tanto los niños como los docentes como los obreros personal directivo todos, todos estamos netamente vinculados con todos los procedimientos y las, las instrucciones que Carita de Venezuela nos deja como aprendizaje.